Eh, aquí con la presencia de Juan Bosa Nafaico, el eh, líder de siempre. Ok. Aló, aló. Y a continuación un temita que nosotros hicimos para nuestro grupo Alta Pintura. Grabamos y queremos ofrecerles a ustedes como una primicia para que ustedes escuchen que en vivo y en directo. Espero que les guste y gracias por todo, por su afecto. ¿Cuántos años? Un saludo, I Eso fue cuando estaba en el glorioso de San José, un colegio de nuestro alma materna. Y gracias por todo, por, la, por ese afecto.